Este libro nació en un momento muy especial de la historia. Estos dos últimos años han sido tremendos para, para todos. Y precisamente nació de esa noche profunda esta valentía. Un libro de poesía en mitad de tanta prosa, de tanto noticiero a hacer la utopía, como decía Dariano la utopía siempre para caminar, y aquí estamos caminando en valentía, y que digan lo que quieran los sembradores de desiertos de abrazos rotos y flores marchitas, que mientras haya flores habrá poesía, por si algún día no lo supieran y sea el poema quien se lo recuerde. todas ah, esas edades ¿estamos? Sí. aquí no, no hay no hay edad no hay edad desde pequeñines hasta esos niños y niñas internos más allá de los años que tengamos siempre están ahí ese es el que baila con la poesía ese es el que siente ese es el que emociona esa es nuestra esencia